Dos años como policía auxiliar, madre educadora, Dani Hernández es el ejemplo de superación, de valentía y coraje frente a la adversidad. He tenido vocación de ser policía. Siempre me ha gustado el estar en la institución de la policía. Aunque el mayor tiempo debe dedicarlo al trabajo, no olvida su compromiso de madre de llevar sustento a su familia. A mi hija le motiva al que yo sea policía también serlo. Mi hija me dice, mami, yo quiero ser como tú, yo quiero ser policía como tú. Y yo voy a ser doctora y voy a ser policía. Porque para mí es un orgullo que mi hija se sienta orgullosa de mí como policía. Hace justamente un año se graduó de licenciada en educación inicial como una forma de perfeccionar y sentar las bases para lograr metas. Asegura lo más difícil es no poder pasar tiempo suficiente con su hija. Porque... Hay momentos que ella requiere de mí y yo tengo que estar trabajando y no puedo estar con ella. Para mí es difícil no poder estar al 100% con mi hija, porque tengo que trabajar para que ella pueda tener todo lo que necesita. Labora cuatro días a la semana. Es madre y padre para su pequeña, pero no ha sido una limitante para continuar el trayecto. A veces uno siente una carga pesada, pero para mí yo lo hago como mucho amor por mi hija. Para mí, mi hija es mi motivo de yo salir adelante. Dania es mujer que inspira, que motiva, una madre valiosa con historia inspiradora. Que aunque es difícil, nosotros podemos. No hay nada imposible en esta vida que no se pueda lograr. Por eso reconocemos su valor, su aporte para una sociedad que avanza, el esfuerzo constante de una madre ejemplar.